entiendo que si no hay a ver, informática que tenía organizado qué pasó doctor este de acuerdo a las notificaciones que se ha dado para el doctor para el señor molina aranda Helio, que no contaba abogado este se ha notificado asimismo mismo no, ha, no hay ningún apersonamiento y solamente están las notificaciones 24 073 y que es una casa de ladrillo, de seis pisos, dos puertas y el número de suministro, pero no ha habido respuesta sobre ello. ¿Está la defensa pública? Sí, doctor, si ¿sí se encuentra. El letrado está acá? El letrado. ¿Quién es la representación de Helio Eber Molina Aranda? Estaba el doctor. ¿Qué se dispuso en la resolución anterior y cuál es la resolución? Se dispuso lo siguiente, doctor. ¿Qué número de resolución también? Eh? Te agradeceré. Eh, puedo... no. De acuerdo, doctor, ahora mismo. ¿Está el abogado defensor de Eber Molina Aranda? Doctor, este... A ver, dime. Pues, no se... Sé, no emitió mediante resolución, pero lo siguiente sería que el Ministerio... El Ministerio Público, este... Eh, íbamos a realizar el emplazamiento en Cusco y prever evitar una frustración de audiencia en futuro, también que debe incluirse el tiempo necesario de 24 horas para que el procesado pueda asignar a una defensa de libre elección caso contrario se continuará con la defensa pública y se programaba audiencia para el día de hoy en el segundo punto con relación a Leo Gerber Molina Aranda ya se indicó está designado la defensa pública que ha asistido el día 14 de abril de 2000 23, a la vez se le ha facilitado toda la información, la subsanación y a la vez se le ha notificado a su último domicilio real. Uh -huh. Ese día participó el doctor, eh, como defensa técnica, el doctor Carlos Marroquín Echegaray. ¿Es la defensa pública? Sí. ¿Eh? Sí, doctor. Sí, doctor doctor Carlos Marroquín es mi patrocinado sí defensa técnica de Carlos hace mención ay perdón es, Nils, Nils, Nils, Delver. ¿Sí? Nils Delver Torres Castillo le agradezco la abogada, profesor, al la defensor que solamente momento hizo la palabra sí eh, ¿Quién levantó la mano? No, nadie. Sí, pueden coordinar eh, para que sea presente el abogado defensor mil. La especialista de audio. Sí, doctor, pasar? estoy tratando de comunicarme, no con estoy que lo llamo y no contesta, doctor. Pero estuvo presente. Pregunto a la especialista de audio, ¿estuvo presente el abogado? En en, hoy no, en la audiencia anterior. No, no, pero ahora he preguntado. Ah, si no, no, no, doctor, está la procur Procuraduría Clov. Vamos a suspender un momento, me indica el especialista de causa que se ha comunicado con el abogado para emplazarlo, incluso en respectivas. entabaca respectivas. Dos minutos, lo Sí, eh, abogado defensor público Uber Marcos Lucas Asencios con registro del colegio de abogados de Lima 47.194, casilla electrónica 57.129, celular 985185765 correo electrónico boga.oficio arroba gmail.com eh, domicilio procesal en el Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, cercado de Lima eh, habiéndose requerido para participar en la presente audiencia en calidad de defensa necesaria. ¿Eso quiere decir, doctor, que en la sesión pasada usted no estuvo presente? Recién no. ¿Recién ha Sí. Muy bien. La especialista de audio, ¿me puede aclarar esta situación? Eh, ¿Se indicó que también debería emplazarse al domicilio real del procesado o acusado? Sí, doctor. Este se ha emplazado y asimismo este se y así emplazado, pero sí mismo qué pasó tienen la constancia sí, doctor, de notificación se tiene la notificación este que se le ha dejado debajo de puerta ahorita mismo le doy cuenta sí, por favor indícame el número de preaviso y cuándo uh, te indicó que iba a volver de acuerdo notificación 24073 2023 el 26 de abril del 2023 una casa de ladrillo de seis pisos dos puertas de lado y metal suministro de luz 02633849 y lo deja debajo de puerta, eso es todo lo que menciona. ¿Hay preaviso indicando cuándo se constituyó y cuándo se constituyó? Preaviso, boletos. sí, preaviso de notificación fiscal, Molina Helio Gerber, urbanización Los Licenciados C-19 Cusco, Cusco 26 de abril del 2023. Eh, el día menciona. Encargado de las notificaciones de Central de Notificaciones del Distrito Fiscal de Cusco, hace de su conocimiento que en la fecha mi persona a domicilio a efectos de notificar la disposición Providencia número tal de fecha 26 de abril de 2023, siendo que al no encontrar de conformidad lo dispuesto en el artículo 160-161 del Código Procesal Civil, Procede a dejar el presente aviso de notificación mediante el cual se le comunicó que el día 26 de abril del 2023 a horas 3 y 40 nuevamente me personó, nuevamente me personé a su domicilio a efectuar de hacerle entrega la respectiva notificación. Eso es lo que menciona la cédula de preaviso. Hay una cuestión que me genera duda. Me hablas de una providencia y es el domicilio fiscal. ¿Se refiere a la resolución que reprograma la audiencia para el día de hoy? Así es, doctor. ¿Y la misma que señala? ¿Que también puede contar con abogado de su libre elección? Así es, se le da un plazo para que lo pueda asignar. Doctor, el plazo asignado fue el de la notificación, las 72 horas que usted había dicho, ¿no? En caso contrario, iba a ser este la defensa pública el que iba a defender. Sí, pero la defensa pública está. Puede dar lectura Ajá. en la parte que se indica que se notifica el domicilio real del acusado. Sí, ahora doy lectura, doctor. Sí, no, no, no. Considerando de que el emplazamiento debe efectuarse en Cusco y prever y evitar una frustración de audiencia en futuro, también que debe incluirse el tiempo necesario de 24 horas para que el procesado pueda asignar a una defensa de libre elección. Caso contrario, se continuará con la defensa pública. Se reprograma la audiencia para el día jueves 27 de abril del 2023, ahora 3 p.m. Todos presentes bajo apercibimiento. En el caso del Ministerio Público, poner en conocimiento... Del control en el caso de la defensa, ser excluido la tramitación de la causa y poniendo tres URPs como multa y sin perjuicio se oficia la defensa pública para garantizar la continuidad de la audiencia. Muy bien, señora Fiscal, tenemos una situación... Al, pro, al acusado se le ha otorgado 24 horas según la resolución que se le ha notificado para que pueda decir no, un abogado de libre elección bajo procedimiento, que en caso no lo haga se continúa con la defensa pública el emplazamiento se ha efectuado es decir, ha dicho el notificador conforme al 161 el código procesal civil de aplicación supletoria que volvería el día 26 de abril del año 2023 o sea, el día de ayer a las 3 y 40 y son las 3 y 40 eh, de hoy eh, a ver, ¿algo tiene que indicar? No lo escucho en absoluto. Tiene que encender su micrófono o activarlo. Perdón, disculpe, doctor. Ya se ha cumplido las 24 horas. Debemos garantizar eso. ¿Lo ya se cumplió las 24 horas, doctor. Son Ya, ya se culminó las 24 horas, estando el procedimiento que usted ha hecho presente en la sesión anterior. Eh, yo no vería ningún inconveniente de continuar con la audiencia. ¿La defensa pública es igual parecer? disculpe me podría repetir, disculpe no la escuché bien, mi magistrado. Ah, eh, lo que pasa es que el preaviso se desarrolló de un día antes del 26 de abril, es decir, el 25. Le han indicado a su, de, a su patrocinado bajo los alcances del artículo 1, del en el Código Presal Civil, en aplicación supletoria, que iba a volver al día siguiente, o sea, pero el 26, el día de ayer, y será otorgado 24 horas a patrocinado para que pueda decidir a un abogado de libre elección, si no, continuaremos con usted. Si usted ya está presente. Ya, si no que, sí. eh, bueno, eh, ¿él está presente, conectado en la audiencia? No está presente en la audiencia, solamente está usted. Ya, tendría que entonces este, cumplirse lo estipulado, ¿no?, en, en la norma y, bueno lo que disponga, ¿no?, de designarse un defensor público. Eso fue el apercibimiento, ¿no?, en caso no designen tras 24 horas. Y usted ya está presente. Claro, ¿Podemos continuar con el desarrollo de la audiencia? Sí, pero no. el, el asunto es, eh, el material que me remitieron en el Google Drive, que es, este, es, es voluminoso, eh, la defensa eh, no tuvo oportunidad de revisar de manera minuciosa, este, solicitaría yo, en todo caso, que se me conceda, Sí, este, bueno, este es un requerimiento, ¿no? Este, pero un plazo, ¿no? Para poder este, tomar conocimiento en el sentido de que todavía no se me había designado, ¿no? O defensor. Muy bien. Eh, ¿Se podría ser posible continuar esto ya la próxima semana, doctora Mayra, a partir del miércoles, para designar una fecha ya de manera semanal? Eh, estoy de acuerdo, doctor, conforme que se señale a partir de la otra semana. Muy bien, vamos a trabajar un día en qué? Miércoles. Sí, lo escucho, doctor Julián. Este doc, sí, señor juez, este, solamente si se va a hacer el día miércoles, si sí, podría ser en horas de la tarde, hasta ahora, porque en la mañana también tenemos una, una audiencia pendiente. Doctor, vamos a verificar un momento en la, en la agenda de cuerros. Sé que también deben tener su sí. seguridad. Trabajante bien, ¿eh? Sí. Trabajan bien. en esto. Gracias. Doctora Mayra, lo escucho. Sí, doctor, solamente para garantizar que la siguiente sesión sí si se lleve a cabo la audiencia respectiva, eh, por favor solicitaría que haga los apercibimientos respectivos, ya con el defensor público que está acá presente, ¿no? Podemos dejar constancia del apersonamiento con nombre y apellido del doctor, porque si no, esta situación se puede volver a suscitar en la siguiente sesión, y puede hacer que este abogado, defensor público, tampoco se encuentre presente, y así vamos a estar aplazando y aplazando y aplazando. Eso sería todo. La no, fecha ¿El jueves? La ¿El jueves? en la mañana o en la tarde? En es? la mañana. En la mañana tiene viernes, no No, jueves, jueves, mucho. ¿Jueves? Tiene en la mañana y en la tarde. ¿Qué dice? ¿Qué bien ¿Hay que está No Doctor, su audio Gracias Se va a continuar el desarrollo A ver, si hace mención que la defensa Si bien es cierto, se ha designado a la defensa pública Ságalo con resolución, por favor, eso ya Con resolución, número si siguiente Si bien cierto, se ha designado a la defensa pública eh, Debido a que el procesado Elbert Molina Aranda no ha designado un abogado de libre elección, no obstante, se refiere de que no ha tenido, eh, no ha podido revisar la documentación. Y esto es entendible porque se efectiviza su presencia desde este momento, por lo que sin oposición del Ministerio Público hay que garantizar la debida preparación. Eh, asimismo, se ha dado por, que tiene que la, el emplazamiento al domicilio real el referido procesado ha sido cumplido de conformidad a las exigencias del artículo 161 del código procesal sin sí, aplicación supletoria. En esa medida, eh, a efectos de también tratar esto de manera sumarísima, es que se va a continuar el desarrollo de esta sesión de audiencia para el día mmm, jueves 4 de mayo del 2023 a las 9 de la mañana. Eh, también le pido a la especialista de, de audio que es lo, a partir de en adelante, los días jueves, sea designado, eh, o en todo caso seleccionado, a efecto de que ese día, solo ese día se, nos encargó de este caso. En adelante. ¿De lo, lo, todos deben estar presentes. El apercibimiento es que, en caso de concurrencia, en, en, en concurrencia a esta sesión de audiencias o a las siguientes, eh, se imponga tres URP como multa sin perjuicio de exclusión y continuar con una defensa pública oficiándolo para tal fin, de conformidad con el artículo 85 del Código Procesal Penal. Muy bien, entonces hasta ese día eh, están todos notificados para el desarrollo de esta sesión, ¿eh? esta siguiente sesión. 9 de la mañana, ¿verdad? Sí, 9 de la mañana. Correcto, Muchas gracias. El día jueves. Entonces, ahora ¿alguna observación del Ministerio Público? Doctor, eh, solamente una pequeña observación. Eh, que se quede constancia de la participación del defensor público que se encuentra hoy presente para evitar que en la futura sesión suceda lo mismo que está ocurriendo acá, ¿no? Que no se encuentre él y que asignen a otro def abogado defensor y que el siguiente abogado defensor diga que tampoco ha tenido conocimiento de los actuados. Y se vuelva a prolongar y volvamos a reprogramar. Otra mira la defensa pública presente, su DAP y ese crédito son registrados. Y además no se ha mencionado que solamente participaría en esta sesión de audiencia. Así que... En para. toda la situación. Ahora, la situación de dilación con relación a este caso también se debe a una cuestión de demora del Ministerio Público de presentar la documentación. Entonces, eh, pero por eso vamos a trabajar con salería, doctora. Ya estamos indicando a partir de jueves. Sí. ¿Ya? Y, y sí, para trabajar durante el, todo el día y resolver esto ya. Entonces, hasta esa fecha, ¿ya? ¿eh? Sí. Bueno, que no se la defensa pública. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas tardes. tardes.